Hola, soy Leticia Jiménez, te doy la bienvenida al tema, suelos de montaña y agricultura. No todos los suelos son iguales, estos dependen de varios factores que definen su fertilidad. Uno de ellos es el uso del suelo, así, la agricultura, los bosques, la infraestructura, la minería, entre otros. Cada uno de ellos tendrá diferente efecto sobre el suelo, de ahí la importancia de un manejo sustentable de estos recursos. Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre, albergan gran parte de la biodiversidad, favorecen el ciclo de nutrientes y la disponibilidad de agua. Es un componente básico de las cuencas hidrográficas. Existe una relación positiva, directa, entre los bosques y el suelo. A pesar de ello, los bosques están siendo fuertemente alterados entre otros para usos agrícolas, utilizando prácticas poco sostenibles que favorecen la erosión del suelo, lo que ha ocasionado la pérdida de millones de hectáreas de tierras productivas. Los suelos de montaña que están cubiertos de bosques y que son reemplazados por la agricultura son vulnerables a la erosión, Especialmente aquellos que presentan fuertes pendientes y suelos delgados con bajo contenido de materia orgánica. Debemos buscar un equilibrio entre los bosques y la agricultura que ayude a la seguridad alimentaria y a la nutrición. Alternativas como la silvicultura, los sistemas agrosilvopastoriles. ¿Qué otras opciones propones tú? manejo de los suelos, bosque y la agricultura es clave para la planificación, manejo y conservación de los recursos naturales. Los espero en la próxima unidad.